Hola. Aquí se muestra cómo darle quitarle, más brillo y contraste a tu cámara en Windows 11. Selecciona el botón inicio con el botón derecho del ratón, luego selecciona configuración. Luego, Bluetooth y dispositivos. Luego ve al rectángulo de cámaras. Selecciona la tuya con un clic izquierdo de ratón. Ahora ya puedes aumentar o bajar, tanto el brillo como el contrastes con los deslizadores que aparecen, a la derecha se aumenta y a la izquierda de se disminuye. En el caso de querer volver a la configuración predeterminada rápidamente, pulsa sobre restablecer configuración.